Sí, señores, eh, desafortunadamente el templo luciferino no ha caído muy bien en muchos sectores de la sociedad. Muchos decían, por eso los, los aquí presentes, que pactaron acá en el templo, por eso fui muy reacio en un, en un inicio a atenderlos. ¿Por qué? El templo no ha caído muy bien en muchos sectores de la sociedad. E inicialmente muchos querían, decía que venían a pactar, pero no venían a pactar, venían a tentar contra mi vida, contra mi familia o contra el templo así pues de la única manera que nos damos cuenta que ustedes vienen a pactar, que venían a pactar era bajo nuestras condiciones por eso de pronto el hermetismo a la hora de recibirlos eh, estamos en este momento para redes sociales también quiero hacer la invitación a todos los que nos están viendo en este momento los que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer personalmente acá en el templo lo pueden hacer pero con cita previa. O lo pueden hacer a distancia en un proceso que yo les enviaré vía telefónica, vía por, eh, por vía WhatsApp. Mi nombre es Víctor Damirozo Villarreal. Me despido en de las redes sociales porque vamos, estamos corridos de la tarde, ¿verdad? ¿Cuántos minutos nos quedan eh, para redes sociales? 20 minutos. Ah, estamos sobrados. Pero bueno, entonces cortemos acá y continuamos con la ceremonia y luego damos un mensaje en las redes. ¿De acuerdo? Atrévete ya y déjate sorprender. Bueno, entonces...